Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo eliminar Apple ID utilizando el programa ForMeKey. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso del cable USB. Y luego procederemos a abrir la aplicación ForMeKey en nuestro ordenador. Allí seleccionaremos la opción Eliminar ID de Apple y luego haremos clic en Siguiente. Ahora debemos seguir los siguientes pasos. Primero abre Safari e ingresa al sitio web tenorshare.com Apple ID. Después toca el botón Descargar Certificado y elige Permitir. Vuelve a Ajustes después de que se complete la descarga. De ahí debes ir a Ajustes General Información Ajustes de Certificación de Confianza y hacer clic en Unlock Apple ID en el programa para confiar en tu dispositivo. Conecta tu dispositivo a la red Wi-Fi, luego toca el icono I en el lado derecho de la red conectada y luego busca y toca configurar proxy, elige la opción manual, luego selecciona servidor e ingresa appleid.tenorshare.com, luego elige puerto e ingresa 8080, finalmente toca el botón guardar, ve a ajustes. ID de Apple iCloud. La información del dispositivo se envió correctamente. Inicia la eliminación del ID de Apple en el dispositivo. Toca el botón atrás en la esquina superior izquierda y luego toca iCloud nuevamente. Ahora elimina el ID de Apple. Después del último paso, tu Apple ID quedará completamente eliminado y podrás utilizar tu dispositivo con normalidad.